directora general de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Red Patria Nueva. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Buenveni eh, eh, buen día a la población. Gracias por el espacio, dar oportunidad de presentar los resultados de la subasta electrónica a la población. Bueno, coméntenos acerca de esta actividad. En primer lugar, bueno, en qué consiste, para quienes no han escuchado hablar, de, de esta subasta electrónica que se ha realizado. La subasta electrónica se ha implementado con el Decreto Supremo 4453 en enero del 2021. y Bueno, consiste en una plataforma donde tanto las empresas proveedoras, las personas naturales pueden competir en un tiempo real presentando sus propuestas. Eh, propuestas económicas que cada vez deben ser más bajas en un determinado tiempo, a efectos de poderse adjudicar un contrato, ya sea eh, de bienes o de servicios generales, que ahora es que se ha implementado para estos objetos de contratación, la subasta electrónica. Estos contratos de bienes y servicios tienen que ver eh, con el, ¿qué, ¿qué ámbito? ¿El Ministerio de Economía? o. Eh, comentarles que la subasta electrónica es eh, una plataforma que es de aplicación de todas las entidades públicas, ah, incluyendo las entidades territoriales. Qué interesante. Entonces, es bajo la modalidad de subasta, quiere decir, al, como quien dice, el mejor postor, el que da un precio más económico, más competitivo. Exacto. Y lo mejor es que al ser en línea, le permite al proveedor desde su casa, desde su oficina uh -huh. poder participar. Entonces, elimina estas barreras, fronteras viajes de, de, de un lugar a otro, entonces facilita la participación a los proveedores ¿no? y justamente esta, esta facilidad que se ha visto en las contrataciones públicas eh, muestran los resultados que hoy en día tenemos, tenemos como 40.000 mil eh, proveedores activos ¿no? participando en las contrataciones, esto representa más o menos un 25% más que en la gestión 2019 que no se tenía implementada la subasta electrónica y al estar todo en línea, pues muestra una total transparencia. Sí, la, la facilidad, la transparencia, y esto nos ha demostrado que existe mayor competitividad. Y al tener mayor competitividad, conseguimos mejores precios para el Estado, mejores condiciones de bienes y servicios que adquieren las entidades públicas para prestar servicios a la población. Eh, y uno de los elementos que muestra claramente la, eh, un logro importante es que a la fecha hemos ahorrado 750 millones de bolivianos en este tipo de compras, ¿no? Y estos ahorros definitivamente ayudan a volver a reinvertir en nuevas obras, en, en escuelas, eh, centros de salud, en beneficio de la población. Son 40 mil proveedores activos. Esto ha crecido a lo largo de los años. ¿Esto se viene implementando hace dos años? Hace dos años, ¿no? A partir de la gestión 2021, Además, la aplicación de lo que es el, el uso de medios electrónicos va a ser progresivo. Esta es una primera etapa. Se van a seguir implementando otros mecanismos que permitan, sobre todo, dar la modernización, la transparencia y la eficiencia en las compras públicas, porque estamos, como Ministerio de Economía, buscando el tema de la calidad del gasto público. Qué bueno. Ahora, en la radio, pues, muchas personas nos están escuchando. La radio llega a todo el país, incluso a las comunidades. Muchas personas, de repente, están enterándose de esto, de la, la subasta electrónica. Están interesadas en participar. ¿Cómo tienen que hacer para poder hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? Ah, invitamos a participar. Es a nivel nacional. Además de eso, que es, como es en línea, pues, les facilita la participación. Simplemente tienen que entrar a la página psicoes.gov.bo donde pueden verificar todas las convocatorias del Estado ¿no? y las que realmente ellos puedan ofertar, los bienes que puedan ofertar o los servicios que puedan prestar. Entonces, se pueden presentar a esa convocatoria y presentar su propuesta de manera electrónica igual a través de esta plataforma. ¿Los requisitos? Eh... Los requisitos básicamente es inscribirse en el Registro Único de Proveedores del Estado, que el también RUPE. es en línea, el RUPE, sí, uh -huh. eh, que es en línea y gratuito. ¿No? Y además cumplir las condiciones, por ejemplo, técnicas de los bienes o de los servicios que están requiriendo las entidades públicas. En cuanto a la documentación, ¿es lo que tienen que presentar al RUPE? Eh, al RUPE simplemente es como una declaración jurada y además de eso que el RUPE es un, igual un registro en línea que está interconectado con varias plataformas, ¿no? como es el CEPREC, como es el CEGIP, entonces varias de esas documentaciones no se tienen que presentar, en realidad ya están eh, en el sistema y eh, bueno, al momento si fueran adjudicados, simplemente seguramente van a tener que presentar ya sea las garantías técnicas o otros elementos técnicos que hubiese pedido la convocatoria. La subasta electrónica... ¿Es cotidiana? Um, ¿Se hace con alguna regularidad? ¿no? O sea, ¿con qué periodicidad se la lo, se lo hace? Ya, eh, bueno, como es el requerimiento de las entidades, las entidades diariamente están publicando de 4,000 a 8,000 procesos de contratación. ¿Cada día? Sí. entonces eh, Porque es a nivel nacional. Wow. Por ejemplo, en la gestión 2022, podemos hablar más o menos de 90,400 procesos que se han lanzado. Entonces, en bienes y en servicios generales, entonces, ahí la, eh, los interesados en participar simplemente tienen que buscar, por ejemplo, yo quiero participar vendiendo papel al Estado. Entonces, puedo buscar en la, en la plataforma, poner el, eh, el, en el objeto de la contratación papel y me va a buscar todas las entidades que estuvieran requiriendo papel, material de escritorio u otros otros bienes o servicios generales. ¿no? 90 mil procesos en el 2022, me llama mucho la atención esta cifra. ¿Esta es una muestra también, podríamos decir, como un indicador de nuestro crecimiento económico? Sí, realmente en relación a las otras cuestiones ha ido incrementando esta cantidad ¿no? de, de procesos de contratación y esto evidentemente muestra que se ha reactivado la economía y pues también nos ha permitido por eso este ahorro tan importante, ¿no? que son los 750 millones que hoy en día podemos decir, que hemos logrado eh, ahorrar con esta plataforma. Además es inversión pública. La, la inversión pública aquí una vez más da dando, va dando muestras de cómo aporta a la economía en general del país. En verdad y bueno, de eso se trata. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está apostando por esto. Justamente es que, bueno, ya en una próxima vez seguramente te estaremos visitando para comentarte otras plataformas que se están haciendo para incentivar a la producción nacional. Qué interesante estos datos, estamos hablando de los resultados de la subasta electrónica, 40.000 proveedores activos, se ha logrado ahorrar mediante esta modalidad de subasta, o sea, donde los proveedores presentan mejores propuestas, 750 millones de bolivianos, es un ahorro para el Estado y además que eso se puede redistribuir no solamente en inversión pública, sino en inversión social, en escuelas, en salud, etc. 90.000 procesos que se han dado en el 2022, o sea que realmente esto es un éxito y esto es, es un... Eh, un producto, podríamos decir, algo que se ha lanzado en, en la gestión del presidente Lucho Arce, porque me está diciendo que es a partir del 2021. Sí, efectivamente ha sido con el presidente Luis Arce que se ha lanzado la subasta y bueno, inicialmente se ha, eh, se ha lanzado con los bienes no y bueno, él vio los buenos resultados, además la transparencia que estaban dando en los procesos de contratación y se amplió a lo que son servicios generales. Y hoy en día tenemos estos buenos resultados que podemos compartir con la población. Y todo en línea. Todo en línea. sí. Y bueno, ahora eh, tenemos como 200.000 mil propuestas que recibimos eh, a través de la plataforma, que eso representa más o menos el 79% en línea. Entonces se ha convertido muy poco lo que ya es manual. ¿no? Esto seguramente también ha tenido que hacerse con un robustecimiento del sistema informático. Le digo esto porque hace días asistimos al lanzamiento del CIAT en línea del Servicio de Impuestos Nacionales, igualmente poniendo a, a la facilidad a todos los contribuyentes que todo lo puedan hacer en línea el, el tema de impuestos nacionales y comentaba pues que han tenido que invertir en, en tecnología, en este caso seguramente eh, igualmente. Ha habido una importante inversión apostando siempre a un gobierno electrónico, que sobre todo en las contrataciones, que son un área bastante sensible, eh, queremos que todo, todo el proceso de contratación sea electrónico a fin de dar esa confianza y esa transparencia a la ciudadanía. Muy bien, pues realmente datos muy interesantes y muchas felicidades por su gestión y a seguir adelante, bueno, de repente algún mensaje final que quiera dar a la población. Muchas gracias más bien por este espacio para poder invitar a, todos los, a todas las empresas, personas naturales que estén interesadas en convertirse en proveedores del Estado, los invitamos, los requisitos es simplemente que se inscriban en el RUPE y así poder participar en línea y de manera gratuita. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido una conversación con Camelia Delboy, Directora General de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y estos exitosos resultados de la subasta electrónica.